A ver, güey. Graba esto, cabrón. Graba. graba esto. ¡Ey! Share, deja ya las inseguridades. Yeah. Coming, around me, como dijo el Justin. No quiero lastimarte. Estoy contigo de no tapas, lo que pase. No te disfraces Mami, date cuenta cuánto vales Oye, mi lo explota como TNT Eres perfecta, like Disney Princess Ay, Olvídate de aquel TVT Atrévete y solo lo vive Si te afectan los rumores Mami, tranqui, prendete los planes Juntos haremos que esto funcione uno mismo en los renglones, Nada más que los sube y te mencione ey. Estos temores, wey No será amarte bien No te preocupes, wey Yo lo siento también Sé que yo no sé quién Para decirte qué hacer Pero me da por ser Lo que no fue tu ey. Yo, deja ya las inseguridades. Coming, armame como dijo Jamie. No quiero lastimarte. Contigo en esta pase lo que pase. Yeah. No te disfraces. Mami, date cuenta cuánto vales. Yeah. ¿Es cierto que